a los cronopios deuterofóbicos. Yo soy Olga C. Moret, mujer cronopio, y soy coach de productividad. Quiero que seamos felizmente productivos y para eso quiero darte y darles este tip productivo todos los lunes para comenzar la semana. Hoy vamos a comenzar con uno bastante sencillo y que quizás ya conozcan, pero si no lo conocen, créanme que es un hack a su sistema de productividad personal. Y es la regla de los dos minutos. Probablemente ustedes han escuchado la regla de los dos minutos aplicada al correo electrónico. Pero lo cierto es que podemos aplicar la regla de los dos minutos a casi cualquier cosa. ¿En qué consiste esta regla? Esta regla dice, como un algoritmo, qué tenemos que hacer con nuestros correos electrónicos o con nuestras actividades. Vamos a comenzar con el correo electrónico y después les voy a decir cómo extrapolar todo esto a cualquier tarea que quieran hacer. La regla de los dos minutos dice, cuando tú estás revisando tu inbox de correos, tienes que tomar decisiones rápidas. ¿Por qué? Porque todos hemos pasado por esto de ser tragados, comidos, aplastados y atrapados por lo que es un mal manejo de nuestro correo electrónico. Por ello, cuando recibamos esa catarata, esa avalancha de correos, y queremos salir rápido de ellos, vamos a utilizar esta técnica. Vamos a ir revisando nuestro inbox y vamos a decidir. Casi siempre los correos son de naturaleza informativa o son de naturaleza de una solicitud de acción. ¿okay? Pueden derivar en una tarea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando nosotros vemos el correo en dos minutos, tenemos que poder ser capaces de actuar, no importa lo que pase con ese correo. Entonces, si el correo es informativo, es decir, no requiere de mi parte ninguna acción, puede ser una confirmación, puede ser algo, un newsletter, por ejemplo, estas cosas a las que nos, eh, nos suscribimos y nos van dando información, ¿qué tenemos que hacer con eso? Para procesar ese correo, tenemos que clasificar esa información. Les doy un ejemplo. Yo recibo un par de newsletters a los que sí les paro pelotas, es decir, sí les presto atención. El primero es uno de James Clear, que es el autor de Hábitos Atómicos o Atomic Habits. Y él manda un newsletter que es una belleza, es corto, es preciso y yo siempre quiero saber qué hay allí entonces yo leo el correo porque es menos de dos minutos real el correo así de corto es y clasifico la información que tiene el correo para su uso posterior por ejemplo si james clear tiene una frase que a mí me activa algo la guardo porque probablemente la voy a poder compartir como contenido en mis redes sociales o me dé para pensar otra cosa. Imagínense que James Clear habla de procrastinación. Pues entonces yo voy a clasificar esa información, ese pedazo de información de la procrastinación en mi repositorio de investigación en el lugar correspondiente. Ese correo murió una vez que yo clasifico la información. Digamos ahora que el correo lo que implica es una acción. Y allí viene el nombre de esta regla a tomar valor porque si la acción yo la puedo hacer en menos de dos minutos la hago no importa lo demás no lo dejo para después sino que eso que tengo que hacer y lo puedo hacer en menos de dos minutos de una vez lo hago y el correo queda procesado qué pasa cuando la acción me toma más de dos minutos aquí viene lo bueno porque aquí es donde tenemos que poner el to-do correspondiente o la tarea correspondiente en nuestra lista. Entonces, eso nos va a tomar también menos de dos minutos y vamos a poner la tarea en nuestra lista de actividades. Entonces, voy a dar un repaso rápido. La regla de los dos minutos es un algoritmo. Si el correo es informativo, clasifico la información. Si el correo es accionable, como dicen por este lado del mundo, actionable. Si el correo puedo tomar acción o me pide hacer algo, si lo puedo hacer en menos de dos minutos, lo hago y mato esa culebra por la cabeza, como decimos en mi país Venezuela. Si me toma más de dos minutos, entonces tengo que agregar una actividad a mi lista de actividades. Muy importante y este es el bonus de este tip. Y es que cuando agregamos esa lista de actividades tenemos que tener mucho cuidado. Cada vez que nosotros agreguemos una lista, una actividad a nuestra lista tiene que tener detalles suficientes. Cuando por ejemplo estás en Gmail y quieres agregar el propio correo como detalles de la lista puedes hacerlo con solo arrastrarlo al task que puedes abrir de un ladito en tu mm. correo en tu calendario etcétera etcétera así que ven cómo se va conectando todo este sistema de productividad personal cómo podemos hacer esto también de los dos minutos fuera de lo que es el correo electrónico bueno Imagínense que ustedes tienen una lista de actividades pendientes. Muchas veces esas actividades, obviamente, van a tener, bueno, muchas veces, siempre esas actividades van a tener una naturaleza distinta. ¿Cuál es el truco? Que yo empiece a ver qué tipo de actividad es. Si es una actividad administrativa, como por ejemplo, llamar o cambiar el servicio al cable, cancelar una suscripción, pedir una cita médica... Son cosas que se pueden hacer quizás en un poquito más de dos minutos, pero yo las puedo ir haciendo en bloque. Entonces, ¿qué tal si tomo una hora de tiempo y voy saliendo de esas actividades que son cortas de alguna manera? Y qué puedo ir sacando en bloque. Así es que extrapolamos esa regla. Entonces, el truco estaría allí en decir: bueno, en lugar de dos minutos, yo me voy a fijar diez minutos como un límite y voy a decir: si esta actividad la puedo hacer en menos de diez minutos y cuento una hora con ello, entonces puedo hacer bloques de diez minutos, voy a hacer seis actividades de diez minutos o voy a hacer un poco más si son actividades de cinco minutos y diez minutos. Y ahí voy combinando un poco mejor las cosas y voy midiendo mi tiempo entonces bueno este ha sido el primer tip de la semana gracias por estar acá Rebeca y Laura yo voy a estar dejando esto también en mis redes sociales en mi instagram Mujer Cronopio, ahí van a poder ver el resumen de esta pequeña sala que va a ser muy corta, de 15 minutos, en donde solamente quiero regalarles estos tips de productividad. Muchas gracias por estar acá, yo soy Olga Semoret, Mujer Cronopio, y te deseo una feliz semana y un feliz lunes. Voy a cerrar la sala en 3, 2,